Ok, se ve bien. Hola bueno, gente de YouTube, como están? Estamos aquí de un nuevo video para este canal. Y esta vez vamos a hacer una nueva video de reacción rápida a este youtube hispano que se dice así el título de Así no se hace el pan. De... De Loki Yub 230. Ok. Tiene como 10, más de 10.000 suscriptores para llegar a, a los 20, ¿no? Y bueno vamos a reaccionar a este youtube hispano de así no se hace el pan que tiene un millón de reproducciones y tiene más de mil likes así que vamos a reaccionar rápido a este youtube hispano que va a ser 4 minutos y a ver qué va a y esta vez estoy con un auricular chiquito conectado a un micrófono porque mi otro auricular parece que se jodió o algo así ni explicación tengo pero he probado y con esto creo que se escucha un poco mejor que que el anterior, que con la autora grande. Eh, así que vamos a ver y ya está. Ese. Es. Muchas personas en. ¿Eh? Ya se ha enriquecido con de mantequilla y bebelada <risa> o remojada. Ya está. ¿Sí? E ese... Party man. <risa> muchas personas en. Ya sea enriquecido con de mantequilla y mermelada, o remojado en unas salsa, una deliciosa de tapa. <risa> ¿Eh? ¿Eh? <risa> Dados incluso pan de cada día. Ahí di, ¿En qué consiste ¿Eh? <risa> la manzana? de pan, pan, pan, pan, pan, pan, pan, pan, pan. Hace unos tres años. Una <risa> música que es viene eso. <risa> en la época del rey Julien, los egipcios cocinaban <risa> romanos en la Edad Media. <risa> la época del rey Julien! Cualquiera hace unos tres años en la época del rey julien los egipcios <risa> cocinaban romanos en la edad media <risa> cocinó romano que la contribución griega y muy subiendo el horno soda <risa> <No>. <risa> y 70 variedades de pan con sabor pan tan buenas <risa> los romanos son amor se llevaron a roma a los panaderos <risa> en la investigación no sé si yo hago pero bueno, sé. Los romanos y sus hornos a la cresta ¿Qué ano, es? De <risa> oh, genial. ¿Pan? Todo. Está hecho con numerosos ingredientes como semilla de lino, trigo sarraceno, semilla de lino, sos y hijo. Está hecho con numerosos ingredientes como semilla de lino, trigo sarraceno, semilla de lino, sos. Y mijo. <risa> <risa> Esta rejilla protectora protege... No. Los rayos caigan accidentalmente al recipiente no. que recibe 100 kilos de vagina. ¿Eh? Los cualquier estriturados con mis dientes se guardan en estos 37 depósitos. <risa> la fermentación hace que la mama crezca considerablemente. Bah. Esta enorme mecedora revuelve la enorme masa durante unos ocho minutos chistoso. Qué chistoso Apetitoso. Se me olvidó otra vez la luz Si tuviera la cámara podría grabar todo lo que tengo acá en la mesa Y en la mesa chiquita y tengo un adaptador de pendáis para conectar el modem y un ventilador para el computador porque se calienta demasiado este el micrófono y que esto auriculares se ve acá toda la mierda Ay, siempre se me olvida la luz pero bueno ya está, ya está bueno la masa de kilos, casi una masa la mamal la masa se ¿Eh? está ¿Eh? mal la masa se traslada a una plataforma que está sobre el caso ¡Eh! <ríe> ¡Estoy de ¡Oh, manjr... ¿Qué, ¿Qué hola? ¿Qué bien, colegas! Tazo del tazo. Esto de magenio. ¿Qué más? ¿Qué siento ¿Qué más? ¿Qué máquina. <ríe> ¿Taya, taya? <ríe> ¿Qué Dos ¿Qué mecánicos brazos mecánicos ¿Qué la masa en dos brazos mecánicos. Se forman 192 ¿Eh? brazos mecánicos Luego la masa cae a Está una cinta de ciudad Aquí los trozos de masa se convierten en trozos de mierda <risa> Bola. <risa> las bolas Los viceversos sin mayor esfuerzo La masa se cubre de harina para que no se peguen durante su transporte Y mientras se agarra. Baje. Aquí las bolas de masa salen y van al molde la masa permite que actúe la leva de La, levada. la leva Enseguida, se se La masa se dobla y enrolla. La máquina puede sostener 3 por segundo y un total de 24.500 rayas 03 para pan, para pan, pan. Cualquier pena presentación acá. A ver. 4.500 rayas 03 para pan, Ay. para pan, pan. pan. Aquí <risa> vemos la fabricación de panes para hot dogs. Los trozos se aleudan a 42 grados centígrados y a un 70% de grado la... Cuando están cogidos, los panes adquieren un apetitoso color trolo Un sistema al vacío saca los panes de sus moldes y se depositan en una dora para que se vayan al carajo Un sistema de <ríe> transportan los panes a diversos sectores de la dora. Cuando están fríos, los panes van a la rebanadora para que se enfríen los cortan con cuchillas de cero dedos de ancho y 40 centímetros de largo. Estas cuchillas se cada dos segundos. pan. Son magas. Aquí se moldean los penes para hacer <akteạc> Pen. like. sopa partarremis. Vaya vaya vaya vaya vaya vaya vaya vaya vaya vaya. Ahora regresemos a la intro. Lal. Que chucha. Es una <risa> guía <risa> impotente <risa> No. <risa> y ok. Ahora sí me gustó. Está, está bastante bueno. Y ok, lo vamos a dejar acá cuando yo grabando como 7 minutos, ok. Vamos a dejar acá gente, si conozco bueno, entre un poco este video, dale un me gusta, compartir y suscríbete para con tus amigos y para que el canal por lo menos tenga un poco más de relevancia o interés al menos porque ha estado bajando un poco el porcentaje de visualización y, y estoy haciendo de todo para poder levantar un poco pero no, no está resultado por ahora. Y ok gente esto ha sido todo, espero que te haya entretenido un poco menos este video Y bueno, dejo el video original en la descripción para que lo vean por propia cuenta Y ok, eso es todo, soy yo Ultimate y nos vemos, bye